Comercio apoya medidas del gobierno antes virus aquí en San Francisco de Macorís. Concluye conteo de votos en las Guaranas, candidato del PLD, obtiene la victoria. Todas estas informaciones se las vamos a compartir a ustedes después de esta pausa. Iniciamos con las informaciones en el ámbito local Muere joven a causa de un paro respiratorio en esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de Oscar de la Cruz Ramírez, de 27 años de edad Apodado por sus amigos y seres queridos como Baby Joyce Johnson Falleció este jueves luego de permanecer varios días aquejado de salud en una clínica privada de esta localidad fallecido, laboraba en una entidad bancaria de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Muy lamentable esta muerte de este joven. Bueno, ahora pasamos a Pimentel, donde no aceptan medidas implementadas por el gobierno ante coronavirus. Residentes en el municipio de Pimentel no han aceptado las nuevas medidas de quedarse en sus casas, dicen que hay que salir a las calles a buscar, se la vamos a escuchar, este reportaje que nos hace nuestro querido Pedro José Tifá desde Pimentel. Escuchemos. No, que tú sabes que hay que buscar ese pan diario cada día, y si el gobierno tomara en cuenta por lo menos de llevarle el pan diario a uno a su casa, pues uno no sale a la calle que ustedes siguen trabajando en las calles no, a la disposición no estamos trabajando porque el gobierno no quiere resolver y usted sabe nosotros somos cobradores tengamos que seguir cobrando a este pobre infeliz y tienen 100 pesos a nosotros quitar y se me entiende esto no se puede país está no se mal? están cuidando ustedes ante el paso del coronavirus no no lo estamos protegiendo con una y cosas pero eso no basta eso el nombre tuyo vladimir desde nagua bueno hay que salir porque imagínate si no vamos a, a comer tiene que tirarse a buscar lo que hay, porque imagínense, no nos podamos dejar de morir la casa, si no nos no, no llevan, usted de usted a la familia. Imagínate, para uno morirse de hambre, es mejor ¿Qué que venga ese se y más a uno, porque el gobierno como quiera no da nada. ¿Nombre suyo, Francisco Acosta Minario. ¿No que ¿Usted no está de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo, 100%. ustedes vieron, esos son algunos residentes del municipio de Pimentel que no están aceptando las medidas implementadas por el gobierno ante el coronavirus señores, continuamos con más informaciones denuncia mal estado de la entrada de, U de Ugamba aquí en San Francisco de Macorís el presidente de la junta de vecinos del sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís exige la construcción de un badén en la entrada a esa comunidad Vamos a escuchar a Hipólito Almonte. Fíjate, es una situación complicada que se ha convertido ya en caótica porque el tránsito por ahí ha estado está reduciendo debido a que la situación del agua aguas residuales que pasan por esa vía, la persona es difícil cuando ya un vehículo va, va a pasar por ahí y alguien a pie tiene que desviarse para no ser salpicado por esas aguas negras que, que pasan por esa vía. Por lo que hemos estado haciendo el llamado al alcalde municipal para que vengan a auxilio de esta zona y puedan construir ese badén para que esa, esas aguas que, que transitan por ahí puedan hacerlo de manera eficiente y que además no contaminen tanto esta zona que cuando nuestros estudiantes llegan a la escuela, a veces llegan con el mal olor de esas aguas que transitan por ahí. Porque tienen que cruzar por encima de ella y no pueden desviarse. Eh, ha sido una denuncia del sector Ugamba aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a continuar. Mira, aquí hay un comunicado del colegio reverendo José Francisco de Jesús Duarte. Dice así. Por este medio el colegio evangélico reverendo José Francisco de Jesús Duarte le informa a su comunidad educativa que vista la situación del estado de emergencia ante el coronavirus COVID-19 y acogiéndonos a las recomendaciones establecidas para salv salvaguardar la in integridad física de los estudiantes y maestros, hemos adoptado continuar la docencia de forma virtual. Repito, este es un comunicado que hace el Colegio Evangélico. Reverendo José Francisco de Jesús Duarte, continuamos más adelante después de la pausa eh, Señores en el ámbito local, continuamos con estas informaciones Denuncian mal estado de calles en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís los residentes en el sector Espino, la primera etapa de San Francisco de Macorís, esperan que las nuevas autoridades solucionen el problema de las calles en esa barriada. Vamos a escuchar. Bueno, la situación de esta calle es algo que no, no, no tenemos ni palabras para explicarle, porque nosotros aquí en esta calle tenemos, al menos yo en esta calle tengo, 24 años, para 24 años viviendo. Y en esta calle absolutamente nada. No hacen nada. Estamos ahora confiados a las autoridades nuevas que vienen a ver si estas hace algo por nosotros. Porque de la lo contrario, lo contrario, la otra no ha hecho nada. Y mira, como tú puedes ver, ese basudero que lo tienen ahí. Y, y nosotros aquí comiéndonos el lobby y el polvo. Y no hacen nada por nosotros, solo promesa y promesa, pero ya de la promesa sí nos cansamos. Gracias a Dios que salimos de ella. ¿Cómo se llama Tocito? este sector? Este sector Espírola... calle Mamatingo, calle Mamatingo. Entonces esperamos que estas autoridades que vienen ahora, que metan mano, que me está mano, que ya estamos cansados. Nosotros no sabemos cómo explicarte ya de tanto polvo, y tanto polvo, y tanto lodo cuando. Si es polvo es mucho, y si es lodo también. Esperamos que las autoridades hagan algo por nosotros. Estamos bien confiados ahora en este nuevo síndico que va a ver. Señores, esta es la situación que se está viviendo en el sector espínola de acá de San Francisco de Macorís. Las personas en varias ocasiones se han dirigido a las autoridades para que les solucionen. Colóquenme la, las imágenes para que ustedes vean cómo están las la calles de esta localidad. Miren, señores. Esta es la situación del sector espínola, primera etapa. Esto, los residentes en varias ocasiones han solicitado a las autoridades que le solucionen esa problemática. Y hasta el momento, miren, ya pasaron las la, la, la, municipales, ya vienen otras autoridades y aún continúan eh, este problema aquí en este sector. Vamos a escuchar una llamadita, una llamadita tenemos. Bueno, buenas... Sí, buenos días. Buenas tardes. Sí, buenos días. Saludos. Les llamamos de aquí, de la Junta de Vecinos San Antonio de Vital Valle. ¿San Antonio? ¿En qué podemos ayudar? Mira, nosotros dimos una comunidad, por, eh, dimos una vuelta por la comunidad. Y hay mucha gente pasando hambre, es decir, que no han puesto su comida allá a esta hora. Nosotros esperamos que el gobierno o, o cualquier político acuda en favor de esa clase muy pobre que hay en esta comunidad de Vital Valle. Esperamos de que algún político lo ayude a estos infelices que no tienen que comer todavía a esta hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí está la denuncia de esta persona del Barrio San Antonio, acá en San Francisco de Macorís. Esperamos que las autoridades estén pendientes a la situación que se está viviendo en este momento con relación al coronavirus. Este virus que ya ha expandido, eh, ya quedan pocos países donde este virus no haya entrado. Continuamos con más informaciones en el ámbito local. Precisamente seguimos en el sector eh, Espínola, y acá de San Francisco de Macorís, donde denuncian más problemáticas, pero esta vez en la etapa número dos de esta Variada. Vamos a escuchar al presidente o al dirigente comunitario, Bienvenido Valdés, sobre la situación que se vive en ese sector. Fíjate la problemática de aquí, de la, de, de la segunda y de la tercera y de la primera, porque todas tienen problemas. Eh, son, son siempre tan vigentes. Aquí eh, no, para nosotros no hay justicia eh, Aquí no hay, no hay eh, Funcionario Aquí no hay eh, No tenemos, mira, no tenemos justicia No tenemos leyes Aquí estamos como los chivos sin ley Porque aquí eh, cada uno Jala por su sitio Aquí no tenemos síndico Es lo primero que no tenemos síndico Porque los, el síndico de aquí no sirve Completamente no sirve Aquí no hay un barrio que diga que el síndico de aquí ha trabajado. Le, eh, no tienen de con la cuestión del agua. Que dicen, ah, que, que la bomba están ahí, que sí, que la bomba están ahí, estamos de acuerdo que la bomba están ahí, pero no trabajan en eso, no trabajan en eso, en el bombeo ese de, de, de, de, del agua. Es decir que nosotros estamos eh, huérfanos de... de huérfanos de justicia, huérfanos de leyes, huérfanos de, de, de funcionarios, huérfanos de autoridades. Nosotros somos huérfanos por completo ahora para acabarnos de arreglar. Anda el virus este que anda, pero esto es más, eh, más escándalo de la gente que otra cosa, porque... Todo el mundo es eh, eh, metido en pánico, que están, eh, es un pánico que hay por, por donde quiera, porque la gente por donde quiera que, que, que el virus que, que estamos acabando, que, pero que yo no he visto el virus aquí en, en San Francisco de Macorís, es más el escándalo que están haciendo, poniendo, alarmando al pueblo, porque eso es lo que están haciendo, alarmando la la, el pueblo para que el pueblo coja pánico. Señores, esta información llegó gracias al Centro Turístico Girasoles, acá en San Francisco de Macorís, Centro Turístico Girasoles, ahí como ustedes pueden apreciar, eh, está acá Girasoles, Centro Turístico en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Continuamos con más informaciones. Eh... Comercio acá en San Francisco de Macorís apoyó medidas del gobierno ante virus. Como usted pueden notar, así eh, luce parte del comercio acá en San Francisco de Macorís, en el centro de San Francisco de Macorís, donde están acogiendo las medidas implementadas por el presidente de la República, Danilo Medina, con relación para evitar la propagación del coronavirus. Repito, esta es parte del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. De esta forma el comercio luce a esta hora del día. Esto es acogiendo las medidas implementadas por el presidente Danilo Medina para evitar propagación del coronavirus en esta ciudad y en todo el resto del país. Seguimos con más informaciones aquí en Sobre Todo, la plataforma noticiosa más completa a esta hora de la región nordeste. Concluye el conteo de votos en las Guaranas, candidato del PLD obtiene la victoria. Miren ustedes, hoy concluyó lo que fue el conteo de votos en las Guaranas, acá en la provincia de Duarte donde el candidato del PLD obtiene la victoria. Vamos a escuchar al presidente de la Junta Central Electoral. Sí, revisando, revisando acta, cotejando. se hizo, hicieron el proceso los jueces, junto con los delegados, se elaboró el acta, se le entregó a cada quien y ahí finalizó todo. Vemos que algunos delegados de la Fuerza del Pueblo estaban exigiendo que se Sí, ellos solicitaron eso. Los jueces en sección lo rechazaron y se envió esa sentencia al Tribunal Superior Electoral, que es donde debe conocerse ahora. ¿Ya ustedes emitieron el boletín final? Sí, sí, sí. Ya se emitió el PLD por ahora y aliados con 34 votos me parece por encima, Sí, eso siempre en todas las elecciones hay, aparecen actas descuadradas o que con problemas eso, por eso hay una mesa donde entre jueces y delegados hacen los cotejos y chequean eso y eso es lo que se trabaja lo que ellos chequean y finalizan o sea, y de ahí es que se elabora el boletín final y ya eso concluyó. O sea, para nosotros, concluyó. Señores, esto está ocurriendo, eh, esto ocurrió en las Guaranas de esta provincia Duarte, donde había un desacuerdo entre el conteo de votos con relación a las elecciones municipales en esta localidad, pero ya se concluyó. Y la Junta ha determinado que el candidato del PLD ha obtenido la victoria en esa zona. Ahora pues pasamos con, con el WhatsApp. Vamos a leer algunos eh, mensajes de, de WhatsApp aquí en este momento. Dice aquí Edwin de la Cruz de Cotuí, felicíteme a la única fémina dueña de mi corazón eh, y de mi alma en sus cinco años. De parte de su padre, Willy, desde Cotuí. Esto es una niña preciosa que está de fiesta de cumpleaños en este día, cumple cinco añitos. Y su padre, Willy, le desea muchísimas felicidades. Continuamos eh, leyendo aquí el WhatsApp. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un comunicado público. Dice Comunicado Público de la DIDA, Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, informa a la población la disposición adoptadas como medidas de prevención del COVID-19, con la finalidad de que estos momentos los afiliados no tengan que desplazarse a nuestras oficinas y para preservar la salud y, la, y los nuestros colaboradores de servicio en línea. Aquí mandó un link donde las personas podrán acceder a través de su servicio en línea, servicio en línea para que todas las personas se pongan en contacto con los representantes de la DIDA acá en San Francisco de Macorís. Así es que eso es para evitar que también los empleados de esta institución sean contagiados con el coronavirus. Joel Martínez del Falpo, dice, manda aquí un comunicado, medidas para prevenir contagio de coronavirus. Esto es, le hace algo, el llamado a los estudiantes, los que pertenecen a la fela a que tomen medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Otra información que nos llega a través de este WhatsApp, es Ramón Flores, de vital Valle, también recomienda algunas medidas para evitar el contagio del coronavirus. Ya con esta lectura de las informaciones de las personas que han interactuado con nosotros a través de WhatsApp. Llegamos a la parte final de este espacio, sobre todo la plataforma informativa más completa. Hora, ok, pero antes de terminar vamos eh, a ver algunas imágenes en vivo desde las calles de acá de San Francisco de Macorís, de cómo están las calles en San Francisco de Macorís. Ahorita pasamos en unos minutos las imágenes y regresamos para que ustedes eh, puedan apreciar las calles en San Francisco de Macorís a esta hora, precisamente a las 12 y 38 de la tarde. Así lucen las calles en San Francisco de Macorís. Esto es, los ciudadanos están acatando lo que es las medidas de prevención que ha dispuesto el gobierno dominicano ante el coronavirus para evitar que esta enfermedad pues se expanda más allá, señores. Así están las calles, el comercio en su gran mayoría cerrado por estas medidas, señores, miren, pocas personas, Recitando por las calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, es bueno esto señores, que la persona esté pues orientada y que esté acatando lo que son los llamados que hacen las diferentes instituciones para evitar el contagio, para que esta enfermedad se expanda en todo el país, esto es San Francisco de Macorís, precisamente ahora, así está San Francisco de Macorís en donde las personas hoy han salido poco a la calle porque quieren evitar ser contagiados y eso es muy bueno, señores, tomar precaución, prevenir antes que lamentar. Con estas imágenes pues terminamos, sobre todo la plataforma informativa más completa de la región a esta hora. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Yeah. <music>